Pare, noticias, parece que andan vigañuelos. por Dios sí. si la gente aquí, supiera lo bueno, que sucede señores, aquí. aquí hay gente que parece en vigañuelos buscando. El señor el rincón, Miren, el la gobernadora de la Vega, esa Se pasó. distinguida dama, <ríe> <Se pasó. ríe> eh, Dice: ningún PRMista quedará fuera mientras haya un PLDista en una posición. Dijo esa no, distinguida así. dama. La gobernadora de la Vega, Luis Altagracia Jiménez Cabrera. Pidió a sus compañeros de partido paciencia, a quienes le garantizó que no se quedarán fuera del gobierno. Jiménez Cabreja dijo que ningún PRMista quedará fuera mientras haya peledeístas no. ocupando posiciones en el gobierno. Instó a los dirigentes que están nombrados, que están nombrados a que escuchen cada caso. Que le abran las puertas para que, según ella, hacer justicia con quienes fueron los que sacaron la bandera, trabajaron en los centros de votación, que fueron los que buscaron los votos para que Luis Abinader ganara. Señores, yo pensaba que esas eran cosas que habían eh, superado, lo habíamos superado ellos ¿verdad? Eh, bueno. Veamos el video, por favor. Sí, vamos a ver, vamos a ver el video. Yo Adelante. Quiero escucharlo de su propia voz. Estaremos vigilando a que no quede un solo PRMista quien no tenga lo que se haya ganado en estas elecciones pasadas. Estaremos defendiéndolos, estaremos ubicándolos y estaremos atentos de que nadie pueda maltratarlo y que cada uno de los dirigentes que están aquí ya en instituciones que le abra las puertas, que los escuchen, que vea en qué está su caso, para nosotros, para nosotros hacer justicia como ustedes, que fueron los que sacaron las banderas, que fueron los que trabajaron en los centros de votación, que fueron los que buscaron los votos, porque a mí me decía una persona, mire señora, eh, yo quiero tener el favor de dejarme esta señora en el puesto, digo yo, mire, lo pues primero que le voy a decir es, que el PLD duró 16 años uh -huh. comiendo toda su gente. Uh -huh. este es el tiempo de los PRMistas. ¡Lo lo que, es que la fuera es que era un PDDista en una posición así que compañeros y compañeras no os desesperéis tengan un poco de calma que esta eh, parte de dirigente que está aquí no le va a dar la espalda ni va a quedar mal. Adelante compañeros, vamos a seguir este mismo año y vamos a seguir posesionando en las diferentes instituciones, instituciones los encargados. Hoy yo me siento grada de que Pablo, mi hermano, Pablo de Moya mi hermano, de más de 40 años y no es que nosotros somos tan viejos es que somos amigos de, la de chiquitos. Bueno, ahí está la distinguida dama bueno, eh... Yerjan. Mira, hay gente que son muy eufóricos y que o que somos, ¿verdad? Y que expresamos las cosas <risa> normal. <risa> claro. Y eso, no, y bueno. ella lo que está haciendo es natural. Esa es ella. Eh, por lo sí, visto es una persona muy conoces? eufórica. No, pues, aparentemente tú sabes la, sí, la no, forma se, de expresarse, eso, esa es su naturaleza. Pero yo estoy de acuerdo con ella. Ajá. Claro, yo estoy de acuerdo <risa> con ella, señores. Es que si el PLD tenía 16 años consecutivos en el poder. No puede ser que los puestos, ojo, los puestos que puedan ocuparlo la gente del PRM como gente nueva, lo dejen a los PLDistas. Me refiero a los casos donde, donde se pueda legalmente. Si aquí, por ejemplo, en la región o allá mismo en La Vega, hay puestos en la gobernación, tienen que colocar a su gente porque miren, lo que sabemos de estructura política, sabemos que cada dirigente tiene un equipo que le apoya, y ese equipo que le apoya lo hace eh, en función de un beneficio. La mayoría de gente que está en la posición o está desempleado o entra en política precisamente porque tiene la posibilidad de escalar a un, a un, a un empleo eh, en el gobierno, en el Estado. Yo entiendo que independientemente de la forma, que entiendo que no debió así decirlo, aunque esa es su naturaleza, ...porque se ve mal de parte de una gobernadora... ...aquí hay que deslindarlo. ...lo ven ahora muchachos, vamos a deslindar... ...que lo diga una gobernadora... ...que representa al presidente de la República... ...y al gobierno, y al Poder Ejecutivo... ...no está bien... ...eso lo pudo haber dicho un dirigente del partido... ...que no estuviera en un puesto... ...por ejemplo, el presidente del partido... ...no está desempeñando ninguna, ningún tipo de función puede decir lo que él quiera, pero una gobernadora no, eso yo, yo se lo critico, porque ella no debe hablar eh, como si fuera en nombre de su partido, sino que debe hablar ya en nombre de todos los veganos, porque representa al poder ejecutivo, una representante del presidente. Ahora bien, lo que ella está diciendo, dejémonos de hipocresía, es verdad, si hay puestos en la gobernación, en los ayuntamientos, eh, donde sea, en todas las instituciones públicas, donde puedan colocar a la gente del PRM, claro, que estén calificados para eso, porque tampoco es que usted va a sacar eh, a un buen mecánico, que es el que trabaja, por ejemplo, la mecánica del ayuntamiento, para, para entrar ahí un mecanografista. O sea, no tiene sentido, pero entiendo que los PRMistas tienen todo el derecho duraron 20 años fuera del poder y creo que tienen todo el derecho a entrar ahora y hacer un cambio. Si se quiere hacer cambios, vamos a comenzar por ahí, por darle también la oportunidad a las bases del partido que se fajaron. Mucho trabajo, enfrentar al poder no es fácil y ellos lo hicieron. Y tienen el derecho a ocupar espacios dentro del Estado, dentro del gobierno dominicano. De manera... Que yo estoy de acuerdo con ella, lo único que no debió decirlo ella, sino que se debió decir a través de un dirigente del partido, porque ella no representa ya específicamente los intereses del PRM, sino los de La Vega, donde ella es eh, la eh, gobernadora. Francis, bueno, mira. Eh, yo lo... Ahí está. Óigame que es en, en francés que me habló. Ahí mi madre. Miren, El teléfono que tú tienes. He, he corregido incluso uh, en el momento que Xiomara Cortés habló aquí, que dio de una declaración que aún no ha sido, había sido eh, juramentada le mandaba el mensaje a través de mi comentario de que debían de tener un poco de ecuanimidad. hasta tanto se reunieran con el presidente para que pudieran tener claramente cuál era la política a desplegar por el presidente Luis Abinader en todas las provincias. Y así las gobernaciones se ajustan. Obviamente que fue un, un, un entusiasta discurso. A partir de ahí lo que ella está haciendo es comprometiéndose con una población de que habrá, habrá empleo para los veganos en el gobierno. Y recuérdense que no hay cama para tanta gente. Lo que sí yo he... Eh, encontrado y he perdido, tenía ahí para comentarlo justo ahora, porque es importante que como toda empresa que existe un departamento de recursos humanos, el Estado tiene el Ministerio de Administración Pública que viene siendo el jefe de recursos humanos de todo el, el, el engranaje estatal. Y este decía que ha encontrado alrededor de 500 de 200 mil empleo, que no asisten a sus labores y cobran, y que a la vez una cantidad importante poseen dos salarios en el Estado. Lo ideal sería que se desmonte esa mala práctica, por la cual se ha cargado en demasía la, el, el gasto público, pero hay que referirse y, y, des y desmontar la ingratitud, la ingratitud de muchos políticos del PLD que teniendo compañeros pidiéndole que lo ayuden, tenían dos salarios por no tener y hasta tres. Y si hay la oportunidad para que una sola persona evadir todos los controles de Hacienda, de Contraloría y de las instituciones para las cuales trabajaba y se mantenían, quiere decir que ciertamente hay oportunidad de trabajar en el Estado, pero deben de hacerlo en función de las oportunidades que ofrece cada una de esas instituciones. No convertir, como yo decía antes cuando fui regidor, que el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís no podía seguir cargando con el tamaño que se le había creado en una nómina porque cada institución tiene los, los, los, los funcionarios, la cantidad de empleos para los fines que es la institución si hay una oficina que sus funciones llega hasta 10 personas con su encargado ¿cómo poner 30 y 20? solamente abriendo espacio entonces, creo que la gestión pública, como dice el artículo 138 de la Constitución, que dentro de uno de los principales principios que debe ser la eficiencia y la eficacia, ese debe ser el norte de esta administración. Y no olvidar que también existen funcionarios o emple, perdón, empleados de carrera donde el Estado ha invertido bastante dinero en, en, en su preparación, que rinden un servicio al Estado, y creo que son posiciones que el propio gobierno le interesa conservar. No que no sean perremeítas ni PLDistas, no, servidores públicos calificados. Y creo que todo gobierno que se instale debe respetar eso, y me estoy refiriendo a los de carrera. Y esos empleados de carrera le dan entonces cumplimiento a la ley y a la constitución porque así dice la constitución que mediante el mérito y la y la carrera se respetará la permanencia en el en el estado de la función pública y eso no crea trastorno es decir que los de libre remoción y los de simple nombramiento están hábiles para ser transformado esas instituciones y es cierto que el prm busca y buscará la oportunidad de trabajar en su gobierno, pero no con una barrida, sino respetando que los capacitados, los que tienen los eh, estamentos, que son empleados valiosos, eso creo que deben conservarlo, no importa de qué partido sean. Bien, gracias, Francis. miren, aquí hay dos cosas. Y es, eh, la vida se desenvuelve entre el ser y el deber ser. Es decir, todas las actividades humanas se desenvuelven en lo que es en realidad y en lo que debía de ser. Con este tema de la empleomanía pública, lo que debía ser nunca se ha dado en la República Dominicana, sino todo lo contrario. El ser, básicamente entre nosotros, con relación al tema, es que cada partido da, hace una barrida completa de la, de la empleomanía pública y comienza a designar a su gente, muchas veces dañando trabajo de años en la formación de empleados. El Estado dominicano invierte una generosa cantidad de dinero en la formación de su, de su empleomanía. La... Por ejemplo, Infotet, que hace el trabajo de capacitación de los empleados, tanto público como privado, tiene una cartera de, de cursos y especializaciones en diferentes áreas que imparte a todos los empleados. Independientemente de esto, muchas instituciones del Estado, sobre todo aquellas que son descentralizadas, eh, tienen su propio... Órgano de, de, de formación, como es el caso del Ministerio Público, que tiene la Escuela Nacional del Ministerio Público, como es el caso de la Judicatura, que tiene la Escuela Nacional de la Judicatura. El, el MAP, el Ministerio de Administración Pública, tiene una escuela de administración. Eh, los profesores tienen el Infodoso. Bueno, hay toda una serie de instituciones que tienen sus escuelas particulares, y eso es inversión. Eso es inversión en recursos humanos. Y esa inversión en recursos humanos se pierde cuando un gobierno eh, llega y quita a todo el mundo y comienza a nombrar gente nueva. Porque esa gente no conoce en su gran mayoría esa gente a menos que haya tenido la experiencia anterior de otro gobierno de su mismo partido que haya trabajado pero no tiene, regularmente no tiene la experiencia. Y todo lo que se invirtió se perdió. Ahora, eh, le va uno a pedir al PRM que, que se quede con toda la empleomanía, no, pero se lo, se lo comen vivo los compañeritos, <risa> eso, eso es así, o sea, eso va a pasar y va, y, y, y mucha gente, una gran mayoría de gente, y ustedes verán ahorita la, los comentarios de, de la gente a través del WhatsApp, la, la gente, mucha gente justificando que eso sea así. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que eso ocurre con el PLD para el PRM o con un, un el PRM para el PLD o el Partido Reformista o lo que pasó con el reformista, el reformista para el PLD, cada vez que eso ocurre nosotros perdemos como ciudadanía, perdemos como individuos. ¿Por qué? Porque nos sometemos a un empleado público que no sabe rendirnos el servicio. Nos sometemos a un director de un departamento que comienza a inventar de acuerdo a lo que él entiende que es lo mejor, que no siempre es lo mejor. Y entonces comienzan a crear trabas y dificultades. Entonces se hace una burocracia sumamente pesada. Yo acabo de enviar a la tabla de, de, de nosotros una imagen que es un cuadro estadístico de la cantidad de empleados que tiene América Latina con relación a toda la empleomanía de cada país. Y lo de nosotros es crítico. Si me pusieran la imagen... Ok, mírenla ahí. Lo que está en rojo es la gente, imagen... Que ¿Eh? <risa> un audio que salió ahí, que sí, hace... lo que está en rojo es la imagen, es la imagen nuestra. Fíjense... Fíjense que lo que dice es, si nosotros tenemos 14.8 empleados públicos, dice empleados públicos como proporción del total de empleados en América Latina. En Argentina, un 18.4. En Panamá, un 15.6. En Uruguay, un 15.0. Y en la República Dominicana, un 14.8. O sea, nosotros estamos en un grupo de países que tienen incluso más habitantes que la República Dominicana eh, y cuando ustedes se ponen a ver hay países ahí, por ejemplo Brasil tiene 12.6, nosotros estamos por encima del Brasil, o sea, nosotros tenemos más empleados que Brasil de manera proporcional, estamos por encima por ejemplo, déjame ver, de, de, de, de Ecuador de, de, de Honduras, Guatemala de Colombia, que tiene más, más 3.9 tiene Colombia eso significa que tiene una burocracia, que tiene condiciones para desarrollar y desempeñar una labor y esa labor se le rinde al público de manera efectiva. ¿Por qué? Porque mientras menos empleados hay, eso indica que son más especializados. Y definitivamente esta situación es una situación que vamos a seguir arrastrando en la medida en que los políticos dominicanos tengan el pensamiento que tiene esa señora. O sea, mientras eso ocurre, estamos haciendo, estamos creando una, una burocracia completamente eh, hidrocefálica. Sí. De una cabeza grandísima. O sea, ahí de todo, ahí entra todo el mundo. Nosotros tenemos, de acuerdo con las estadísticas de junio del año pasado, 19, el sector público tiene una nómina de 634.407. Y ustedes saben una cosa, lo que hace esa nómina de 634.407 empleados, lo pueden hacer 250 o 300 mil empleados. O sea, nosotros tenemos el doble. Por eso cuando usted va a una oficina, usted ve una secretaria trabajando, que es la que no está pegada, y ve otra que está limpiándose las uñas o usted llega, saludo, buenos días, buenas tardes, y la muchacha, hola, dígame. <ríe> Así es, con una limita en la mano, eh, dígame, óyeme. Entonces, eso te indica a ti que tenemos una burocracia súper abundante, y no es posible. Pero también está el tema de que cuando esos gobiernos tienen una proyección de perpetuarse en el, en el, en el, en el poder por uno o dos periodos, entonces comienzan a preparar su gente, lo comienza, comienzan a darles cursos y entrenamiento y al final cuando lo tienen cuando están engrasados, una maquinaria engrasada, dispuesta a trabajar, entonces la quitan. Hmm. O sea, es un problema que nosotros tenemos. O sea, hay que obligatoriamente ver el Estado con otro criterio y eso tienen que ver los dirigentes, porque el que se montó en una camioneta y sacó una bandera no era para que le dieran un empleo teóricamente. Teóricamente no era así. Ahora, realmente era así. Y eso hay que quitárselo de la cabeza a la gente. Vamos a una llamada telefónica. Vamos a ver. Buen día, mis amores. Hola, Irka, ¿Cómo estás? Ustedes están con Parol, yo soy de los Carolina. No, no entendí. Pero para eso me tienen a mí, a la otra amiga que llamó toda la mañana. ¿Cómo fue? No se escuchó bien. Que ustedes están con Parodia y ahí Oh, ah, no, sí, lo sí, que, que quiera. Ah, sin Carolina, Ninguna sin Carolina. Que Habrá que traer un florero, una cuestión. <risa> sí, sí. No, pero ¿cómo tú vas a cambiar a Carolina por un florero? No, no, pero mientras oye, tanto. Mi no, no. ¿Qué no. Es de esto? Qué, qué, qué Abre, vamos a crear una malvinita eh, con, con Carolina. que Abre, Carolina no, es oye, Yo estoy de acuerdo 100% contigo. Lo que pasa es, por ejemplo, a mí me nombra un partido que es mi partido y de que yo formo parte. Yo no quiero que me quite cuando pedamos. Yo me voy, porque después pues yo no voy a trabajar con los enemigos. Qué? Es verdad, estoy de acuerdo También. con Mirka, sí. Si a usted lo pusieron ahí por coyuntura política, por la, en la coyuntura política cambió, váyase. Sí, corre. Pero no se van porque saben que... A ver si... Porque hay sí, mucha cae. gente que le gusta congraciarse con el gobierno que entra, haciendo sí, crítica. Sí. Ahora, Al claro, que se fue, si Pero hay, hay la situación de lo que yo he hablado adquieren tanta experiencia y un comportamiento no por el partido, sino por el servidor público que es, que cualquier partido debiera de mantener ese Mira, tipo de empleado. Es decir, cuando nosotros hablamos de este tema, es que debemos de alcanzar el nivel de seguridad para quien rinde un oficio o desempeña un oficio en el Estado, porque, oye, me es muy cuesta Mira, arriba. déjame, hacer, que, que, déjame dar un ejemplo. Un, un, eh, eh, que en tú esta, la conoces. Ajá. En, en impuesto interno hay una chica que fue mi alumna hace muchos años. Uh -huh. Se graduó, no ejerció mucho y comenzó a trabajar en impuesto interno en el área, creo que, creyó como, como secretaria, luego en el área jurídica cuando termina el derecho. Uh -huh. eh, que Marisol. Ya, sí. Marisol tiene todo el tiempo ahí. Y conoce muy Esa bien chica, esa muchacha que he dejado de verla porque como yo no estaba ejerciendo he dejado de verla. Esa muchacha sabe dónde está y cómo se hace el más mínimo procedimiento en Impuesto Interno. Correcto. Sería una lástima que este gobierno o cualquier otro que Empiece venga, producto hacer... de que no hizo campaña por mí, de que no es del partido, no, no, no. saquen esa Imp muchacha y pongan otra gente y pongan mm. otra gente que lo que vaya a aprender. Entonces, ¿Quién pierde? Pierde la nación, la ciudadanía. Yo estoy poniendo con el perdón. pusiste un ejemplo importante. Y así que es, hay muchos. No, es que te voy a dar otro dato. Ah, ok, dalo. Es que precisamente el nuevo incumbente de impuestos internos ya se dirigió a su, a su equipo, uh -huh. y así lo llamó, uh -huh. al equipo, porque es muy técnico. Ahí no puede ir cualquier. No, no, levanta bandera No, no, no, pero claro Porque que hay es una que institución digo. que es la que refiere Y cuando se transformó ¿Cómo y se eso, lo, bandera? lo levanta bandera Es ¿Qué decir, qué lo levanta nombre. Lo levanta bandera Tienen que dejar que el gobierno se vaya ajustando Y no comete errores Que para ustedes hay, pero en otro sitio ¿Tú me entiendes? Porque hay que tener también Que aquí hay gente que debe ponerse en su puesto también Si usted no es una cosa ¿Cómo usted quiere pretender Ir donde debe ir un profesional Así es Es decir, si usted no es lo que es Lo que dice ser Entonces ahí No es posible Entonces yo creo que el, que, la, que la parte más importante y nodal Es que la sociedad ve al Estado No como un mecanismo de provecho Sino que hay que rendir una labor Y no se puede ir allí como botella Porque yo sé que hay muchos compañeritos también Que ya están Atizando para criticar a los jefes políticos de ellos. No, espérate, yo te pedí un salario, no un empleo, Pues yo no voy a trabajar, yo lo que voy a estar en la calle haciéndote política. Y se lo dicen a sí mismo. Claro. Entonces, yo creo que eso no puede ser una repartición por repartir, Así porque es. el Estado es una función. Por eso yo he dicho a... que mientras se necesita tanta gente para tú ganar unas elecciones. ¿eh? En la República Dominicana la corrupción no se va a acabar Vamos a los lo estamos, estamos proscribiendo como ah, dice sí. la, la constitución sí. Se proscribe la, la corrupción Vamos Pero la... Hay que darle paso, hay que empezar